Hoy día sí me levanté de maravilla. ¿Va? un letrero? ¿Qué dirá? A ver, voy para allá. Participá en Latino Show. Dale, iré. A ver qué tal me va. ¿Cinco horas después? ¡No puedo creértela, che! ¡No puedo creértela! Voy a dar todo de mí. Gano, y lo que resulta, un premio tonto. ¡13 millones! son semillas Psst. Ey. ¿Yo? Sí, tú. Ven acá. ¿Qué querés? Ahorita te lo digo. ¿Qué querés? Escucha, tienes semillas, ¿no? Sí, sí tengo. Bien, tengo una propuesta para ti. En serio, por estas cosas, sígueme. Escucha, eh, necesito esas semillas para un caldo. ¿Para un caldo? Debe de estarme bromeando. Esta semilla la puedes encontrar en cualquier lado. De hecho, no. No puedo ir a las tiendas. Ay, oh, ¿querés algo de dinero? No, no, no. Puedes tomar algo de mi casa e intercambiarlo. No sé qué. ¿Y eso qué es? ¿Eso? Es solo un sombrero aburrido y monótono. Parece hecho de oro. Me haré millonario. Sí, sí, me llevo eso. Bueno, está bien, es tuyo. Gracias. De nada. Debo decirlo, este sombrero me queda bien. Dale, ahora... ¡Cien dólares! ¡Ah, su qué suerte! Me lo llevaré, de todas formas me lo encontré yo. ¡Un diamante! ¿Qué clase de persona tira estas cosas en la calle? Bueno, esto compensa el mal día que tuve en ese show. No está nada mal. ¡Lo justo lo que necesitaba! ¡Un mate! ¡Ah! ¡Qué rico! ¿Dónde podrán estar? ¡Hey, Panamá! ¿Qué pasa? ¡Ah, oh, nada! Es que... Bonito sombrero. ¡Ah, gracias! <tose> ¡Hey, tu sombrero! ¡No pasa nada! ¡Te veo preocupado! ¡Sí, es que...! ¡Los encontraste, Yupi! ¡Encontraste la utilería! ¿Utilería? ¡Sí, verás! Es que... ...participo en un programa en el cual yo... ...produzco la utilería. Y el mate... No es un mate, entonces es un purgante. Purgante, ay, ay, ay, ¡Oh! pobrecito. Luego de largas horas en el baño, ay, ay, ay, no puedo creerlo. Qué mal me cayó ese Paramá y su purgante. Eh, Argentina, tu sombrero, gracias. Oye, ¿de dónde sacaste ese sombrero? ¿Lo en... Me lo dio Jamaica. Es de la suerte. No te la creo. En serio. Bueno. De todas formas yo no creo en esas cosas. No no no, me lo puse y me dio suerte todo un día. ¿Y cómo me lo vas a probar? Mira ya. Es el Reino Unido. Sí. Hi Argentina. Nice hat. Ah, gracias. You come again for the team of the Isla Falkland. Malvinas. ya yes, yes, yes. Malvinas. I bet you give me a long lecture about not giving up until you get to the Malvinas. Si, sí, sí, sí, sí. Y no me voy a rendir hasta recuperar pase lo que pase are yours. ¿Serio? Yes. You see, I want to end this conflict once or for all. So, they are yours. See you at the night to coordinate. Goodbye, Argentina. No te dije, loco, este sombrero es de la suerte. Pero si yo te lo dije. Nah, veré qué otra cosa más me hará este sombrero. No puedo creerlo, un sombrero es de la suerte. ¿En dónde podré probar esta gran y maravillosa suerte? ¡Mmm! ¡Ah! ¿Pero qué te ocurre? Perdón, pero no sé volar esta cosa. ¿Y a quién se le ocurre dejar un novato al frente de un avión? Yo qué sé. ¡Mira al frente, o si no nos estrellamos los dos! ¡Está bien, está bien! ¡Pero espérate! ¡Uy, el paracaídas! ¡Toma, Argentina, toma! ¡Aquí tienes! Oh, muy bien, ahora sí. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? ¡No, ayúdenme! ¡Me voy a desplomar! ¡Ve, gracias Bolivia por el paracaídas! A ver, ahora lo abro... ¡Ponto, Bolivia! ¡Mete la mochila equivocada! Ahora sí me voy a desplomar. Ah, ah, Curioso, creí que había tocado el suelo. Debo decirlo, este sombrero sí es de la suerte. Bueno, llévame, ave majestuosa de los Andes. ¡Llévame a un lugar seguro! Aquí me bajo, muchas gracias. ¡Ya! Uh, gracias, Condorito. ¡Ve, hermano, qué gran acrobacia! ¡Ah, gracias! Lo grabé todo en mi cuenta de ping-pong. Mira, Ya cuenta con más de 10 millones de visitas, ¡loco! Una pregunta, ¿en dónde aprendiste a hacer eso? ¡Ah, recién lo intento! ¿Y cómo lo hiciste? Es eh, gracias a mi sombrero de la suerte. Y luego yo soy el que anda volando. ¡Mirá, mis fans piden más de vos! ¿Querés hacer otra acro acrobacia? Por supuesto que sí. ¿Y cuál va a ser la siguiente? Mm, una simple, yo creo. No sé vos qué le llamás simple. ¿Quiere grabarse o no? Eh, está bien. ¿Qué hay, loco? ¿Cómo están? Justamente, hola, mis fans. Estoy en la azotea de mi casa. No es tu casa, es mi casa. Sigue grabando. Justo ahora voy a desafiar a la muerte. Estoy en una tormenta eléctrica. Y para hacerlo más interesante, tengo una punta de metal. La cual, si sobrevivo, suscríbanse. Por su seguridad, no la hagan en casa. ¿Querés grabar? Está bien. ¡Listo! ¡Soy Invencible! ¡Soy el rey del mundo! No sé por qué pusiste esa cancioncita, mi sombrero. Aquí está. ¿Por qué pusiste esa musiquita, Uruguay? Es para darle humor. ¿Cómo? P humor, pues, es el guión. ¿Cuál guión? ¿Y a quién estás mirando? Pues, a la cámara. ¿Cuál cámara, che? La que está al frente tuyo. ¡Argentina! quiero la repancha duda final. Eso fue ya hace mucho tiempo, seguí con el rencor. ¡Nos vemos en 15 minutos! ¡Ahora! Bueno... ¿Querés venir, Uruguay? Obvio que sí, quiero ver cómo lo humilla... ¿15 minutos después? ¡Es un hermoso día para un partido de fútbol! Así es, Paraguay... Y según los datos... ...va a ser un emocionante encuentro. Y tienes toda la razón, Ecuador. Y una pregunta que se hacen nuestros fans es... ...que ¿por qué no estamos en el campo de juego? Pues... es que... Eh, por... Bueno, mi motivo es porque no quiero participar porque el equipo de Brasil me da miedo. Gracias al cielo. Es que en serio, el equipo de Brasil es tremendo. ¿En serio? ¿Me pueden decir cómo es? Lo siento, pero no podemos. Aunque sea, ¿me pueden decir cuál es mi equipo? Es ese que está allá. Mira, weón. ¡Es un chiste! ¡Me tocó el equipo alternativo! Ey, ¡Sin ofender! Y bueno, ¿dónde está el equipo de Brasil? Justo ahí viene. Ey. ¿Sorprendido? No, no, no. Quiero un partido limpio. Y arranca, toca Brasil. La tiene Italia. Sigue Francia. Atención del pase largo. Viene, cuidado. Ahí está. Ahí está. Paso a la Inglaterra. Brasil. La tapó. La tapó Venezuela. Qué gran atajador de Venezuela. Da el remate. Insiste, lo tiene Perú. ¡Atención! ¡Ahí está! ¡Argentina! Se la falló, no te la puedo creer. ¡Qué gran chance se acaba de fallar! Una chance única. ¡Atención! ¡Falta contra Perú! ¡Tiro libre para la Inglaterra! ¡Tarjeta amarilla! ¡Ay, tiro libre! ¡Lo va a cobrar Argentina! Espero que lo meta, aposté mi dinero. Cuidado, choque en el palo, cabeza a Perú, lo tapa Alemania, recoge Chile, pasa Perú, lo bloquea Italia, lo recoge Argentina, lo tapa Alemania, se lo pasa a Brasil, y ahí está, se va, contra el mundo, contra el mundo, contra Venezuela, ¡ah, es gol, no, lo bloqueó Bolivia. Increíble, ya terminó el partido, a los penales, ¿no? Me imagino que sí. ¿Por qué mi hermano no está jugando bien? ¿Qué habla? Su sombrero, con razón. Ya voy, hermano, tu sombrero. Tu sombrero, hermano. Ah, gracias, ahora sí a triunfar. Lo va a cobrar Italia. Italia, digo Francia. Ahí lo falló. Te equivocaste. Lo va a cobrar Chile, Chile. ¡Gol! Ahí viene Italia, Italia. Lo tapó Venezuela. Viene Perú, Perú. Buen audio. Sí, lo estaba guardando para esta ocasión. Último penal para el equipo europeo gol de Brasil. Último penal para el equipo Sudamérica. Lo cobra Argentina es campeón. ¡Argentina! Luego de largos festejos. ¿No vas a venir a seguir festejando? No, he quedado con Reino Unido para coordinar lo de las Malvinas. Buena suerte. Gracias. Me di 30 minutos después. Ya llegué. ¿Dónde están todos? Hola, Jamaica. Panamá. Reino Unido. ¿Qué haces? Catch him. ¿Qué? ¡Espérense! No, espérense. ¿Qué hacen? I must tell you something. Your incredible knife. Did you really think I would give you the malvinas so easy? <laughs> It was all part of my elaborate. Blaine. I was the mirror of Panama and Jamaica, making you believe that hat is lucky, so that you will not suspect anything. Pero qué? O sea que todo lo que me dijiste era falso. I'm not quick. There is a part that is true. I want to end this conflict, and the only way is eliminating you. ¿Qué? ¿Estás loco? ¡No vas a ganar nada! May you're right. But... How will enjoy it this? ¡No, suélteme! Your last words. Así es. ¡Te vas a ir al infierno, p ¡No sabes cuánto te odio, hijo de p***! Eh... Uh, finish? <sighs> sí, ya terminé. Oh... <laughs> Es corte, terminamos Ya, grabamos mañana Debo decirte, tu actuación fue la mejor Cerulus? my performance compared to yours is rubbish Nos vemos más tarde para tomar un té Obvio Ay, qué bien se sintió grabar No sé qué haré ahora No sé, espérate, ¿qué pasa? Saludos a In